Vamos a ver ahora cómo entrar datos dentro de Arduino usando eh, Scratch for Arduino. Como ya vimos en el módulo de Arduino, la mayoría de sensores son resistivos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que va a hacer es que va a variar su resistencia en función de, de la temperatura ambiente, de la luz o de si hemos pulsado algo vale entonces si son sensores de este tipo que son sensores resistivos lo que vamos a hacer siempre es un divisor de tensión ¿Cómo lo vamos a hacer pues lo vamos a hacer de una forma muy simple vamos a utilizar una resistencia de 10k una de las partes de la resistencia la vamos a conectar a tierra eh, en otro punto vamos a conectar eh, a 5 voltios y del punto donde une la resistencia con el sensor vamos a leer el valor que nos da entonces aquí en este espacio entre la pata de la resistencia y la conexión a 5 voltios es donde vamos a poner nuestro sensor de luz, de resistencia, un pulsador, un potenciómetro, lo que sea eh, en este caso voy a hacer una cosa que puede parecer realmente interesante que es lo siguiente voy a conectar en vez de un sensor voy a conectar tan solo dos cables un cable aquí y un cable aquí y lo que vamos a hacer es simular lo que sería un pulsador de forma que cuando este y este cable se tocan pues arduino lee un valor y cuando no se tocan pues lee el valor contrario en este caso como podéis ver en la imagen ahora mismo está leyendo un valor para el pin analógico número 5 de 0 y cuando se tocan le un valor de 1024, es decir, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, bien, pues con esto tan tonto que son dos cables que se tocan o no se tocan, podemos hacer sensores de presión y podemos hacernos nuestros propios pulsadores a medida. Una, un montaje muy simple y, y que tiene muchísimas posibilidades es hacer algo como esto de aquí, esto sería un papel de plata y los dos cables conectados con un trozo de cartón a un papel de plata volvemos a hacer la misma conexión que hemos hecho antes pinchamos un cable a la resistencia y el otro cable a 5 voltios y cuando los dos trozos de cartón se plegan y toca papel de plata con el otro papel de plata recibe un 1024 o un 0 bueno pues de esta forma tan simple nos podemos montar por ejemplo un guitar hero casero con trozos de cartón y trozos de papel de plata o montar cualquier elemento de, de, de control de un juego utilizando esta, este, este montaje tan relativamente simple, económico y asequible vamos por ejemplo a hacer algo muy simple que es coger y hacer pues que un objeto que vamos a cargar de la librería eh, vamos a hacer doble clic, cargamos un animal, por ejemplo pues, la abeja y vamos a hacer que esta abeja pues, incremente de tamaño o decremente en función de lo que lee el sensor analógico. Así de fácil. Pues hacemos que eh, le ponemos un programa que se vaya repitiendo todo el rato y le decimos que, por ejemplo, que su tamaño, ah, apariencia, que el tamaño vaya asignado a el valor de ese sensor ah, analógico 5. Me vengo movimiento y busco el valor en la placa del sensor analógico 5 a aquel de aquí, no, ¿dónde está? valor del sensor analógico número 5 y vamos a hacer que es, se fije una variable una variable le voy a llamar tamaño esa variable tamaño pues voy a hacer que se fije todo el rato al valor del sensor, claro, como el tamaño tendría que ser de 0 a 100 y el sensor es de 0 a 1000, pues lo que vamos a hacer es dividirlo entre 10. Así que vamos a hacer un operador, vamos a dividir ese valor del sensor por 10. Bien, y vamos a hacer que todo el rato esa variable esté tomando el valor que le indicamos. ¿vale? Aquí, bien, apretamos la bandera. Vale, y vemos que me da un 1 y algo y cuando pulso, pam, se me sube a 100, perfecto. Y ahora a nuestra abeja, vamos a decir a la placa de Arduino que se esconda, ocultar tabla de sensores, bien, y a esta placa de Arduino le vamos a decir que se nos esconda, esconder, no quiero verla, y a nuestra abeja ahora, pues le vamos a decir que todo el rato se le fije el tamaño a ese valor de la variable que tenemos. Y tenemos una abeja muy pequeñita que cuando aprieto, pop, me crece al valor que le he dicho. Bueno, pues, pues así de fácil.